La palma de cera del quindío, Quinduense es una palma nativa de los bosques montañosos húmedos andinos del Parque Nacional Natural Los Nevados, en Colombia. Las poblaciones más grandes y mejor conservadas se encuentran en los valles altos andinos del departamento del Tolima, corregimiento de Toche, municipio de Ibagué. También está presente en el Valle de Cocora, del departamento del Quindío, en el eje carretero y en el departamento de Caldas, en el municipio de Sabaná. <tose> buenas condiciones, crece hasta los 70 metros. Es la mecotilidonea más grande del mundo. Sus hojas son verde oscuras y grisáceas, con pecíolos de más de 2 metros de longitud. El tronco es cilíndrico, liso y cubierto de cera. Cuando las hojas mueren y caen, dejan un anillo negro alrededor del tallo. Es una especie protegida. Cercocilón quindense tiene un crecimiento extremadamente alto y vive más de 100 años. Fue estudiado por Alexander von Humboldt en 1801. Fue escogida como árbol nacional de Colombia por la Comisión Preparatoria del tercer Congreso Suramericano de Botánica, celebrado en Bogotá en 1952. Fue adoptada oficialmente como árbol nacional mediante Ley 61 del 16 de septiembre de 1985. Esta planta constituye un hábitat para muchas formas de vida frecuentemente especies en riesgo de extinción, como el loro oreje amarillo. Crece en los grupos sobre las estribaciones occidentales de los Andes entre los 2500 y 2800 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas oscilando entre 12 y 19 grados centígrados y un mes promedio de 1800 mm al año en suelos arenosos de alta acidez. Una palma de cera adulta produce grandes racimos que dan muchos frutos los que van cayendo al suelo, su color puede ser rojo o naranja encendido y servirá para producir un retoño suspendido. Al caer el fruto al suelo, su cubierta se descompone, quedando la semilla expuesta para beber agua y poder germinar. Cuando la semilla germina hacia abajo, se produce una raíz y hacia arriba brota un retoño. Este retoño no es muy pequeño tiene hojas muy cerradas, si las protegemos y le damos un buen trato se verán muy hermosas. Si hay poca luz y buenos nutrientes, esta plántula crecerá para volverse juvenil. La plántula crecerá muy lento pero asegura continuará produciendo hojas hasta llegar a ser juvenil. En un estado juvenil permanecerá muchos años hasta que produzca su tallo al caer sus hojas van dejando unos anillos enmarcados en el tallo el cual seguirá creciendo lentamente hasta alcanzar una buena altura y llegar a florecer este proceso puede durar unos 40 años Al echar su primera cosecha la palma ya es adulta y hasta finalizar su productividad, la palma tendrá unos 60 años de vida, vivirá unos 40 años hasta morir después de los 100 años y alcanzar una altura que va desde los 60 a los 70 metros. Usos y riesgos de extinción La palma está en riesgo de extinción por varias acciones. La deforestación de los bosques andinos y su transformación en potreros los frutos que al suelo en los potreros y germinan pero el ganado consume las plántulas jóvenes y estas no se desarrollan. Las hojas se usaron intensamente en las celebraciones católicas del Domingo de Ramos, aunque ya casi no se usa bastante esta costumbre, aún se realiza la venta de las mimas en las celebraciones. Algunas personas cortan las palmas que apenas están creciendo y estas no se logran reproducir. Todas estas circunstancias producen una drástica reducción del número de especímenes, motivando al gobierno colombiano a comenzar acciones de protección para los árboles sobrevivientes. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.